Déjame darte cinco tips para que hagas tus listas de Trello de forma más eficiente. El primero, el primero es siempre y en toda herramienta hay que determinar cuál va a ser la función de un componente. En este caso, nosotros en Trello podemos representar si lo simplificamos mucho, dos cosas. La primera es un paso o una etapa de un proceso sí que sigue ciertos estados y o referencias, que son ya cosas como más estáticas. Lo podemos ver en este tablero que tenemos aquí. Esto es una lista de referencia. Aquí vas a poner información necesaria para utilizar tu lista. Luego tenemos a partir de esta lista Pasos en un proceso. Aquí tenemos un Kanban personal y tenemos las actividades pendientes, actividades en progreso, actividades en espera y las terminadas. Estas tarjetas se van a ir moviendo para cada una de las etapas de este proceso de manera tal que nosotros sepamos en qué momento de nuestro proceso completo estamos parados con esa actividad en particular. El segundo tip y es un poquito más avanzado, te voy a dejar el link del de curso de automatización que hice para ti en este mismo canal de Butler. Puedes automatizar los movimientos de una lista. Si no quieres estar pendiente de quién movió qué, sobre todo cuando estás en equipos de trabajo, te recomiendo que hagas aquí en la automatización una cantidad de reglas que te permitan saber que cuando toda por ejemplo la lista de chequeo o se cumple una fecha o cualquier tipo de condición determina que una tarjeta se tiene que mover de un estado a otro lo hagas de forma automática por ejemplo imagínate que en esta actividad yo tengo unas subactividades verdad en esta tarea tengo estas actividades que quiero realizar una vez que yo termine todo esto yo yo podría mover automáticamente, gracias a la automatización de Trello, esta tarjeta a actividades en progreso. Otra de las buenas prácticas para utilizar tus listas entre los para mí son dos sobre todo cuando lo usas como un gestionador de tareas y es esta esta lista que ves acá que yo la incluyo casi siempre yo diría que siempre la verdad cuando estoy sugiriéndole a mis clientes eh, cómo, cómo configurar sus tableros que tengan esta lista esta lista yo la llamo siempre inbox y aquí llega todo, incluso tú puedes automatizar a través de tu correo, te dejo el video también por acá linkeado para que lo veas, puedes automatizar, o no es tanto automatizar, sino que Trello te brinda una dirección de correo para que puedas enviar tarjetas automáticamente desde tu correo, también hay muchas extensiones de Chrome que te permiten hacer lo mismo y una parada inicial para esa tarjeta o un lugar inicial para esa tarjeta muy bueno sería acá en el inbox, el inbox es eso, la entrada de información y después yo lo distribuyo en las distintas tarjetas, incluso como tip de productividad te puedo decir que mensualmente, semanalmente, dependiendo de la frecuencia que tú necesites, puedes agarrar estas tarjetas y hacer como un proceso de mantenimiento y eso Libera mucho espacio de tu mente porque cuando vas a hacer cosas y eh, se te atraviesa información, digamos, vas a tener un lugar específico para poner esa información y la vas a poder revisar después. Es importante que entonces añadas ese proceso de revisión de la información y de distribución y ver qué vas a hacer con eso. El otro tip que tengo es buscar extensiones de Chrome, lo buscas de esta manera: Chrome extensions. Si lo buscas por acá, Chrome web, eh, web store y acá en search de store pones Trello. Pero lo que te recomiendo es que si tú tienes procesos en donde tengas límites, pongas cuánto número de tarjetas tienes, pongas límites a esas tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, hay El quinto tip que te tengo es que estés muy consciente del de crecimiento tanto horizontal como vertical de tus listas. Si tienes muchas listas a nivel horizontal, eso va a ser eterno para hacer scroll y llegar a la información que quiero. Entonces, manténlo simple, manténlo conciso. Y lo otro es el crecimiento vertical. Dependiendo de los procesos que tú estés representando con este tablero de Trello, a veces va a ser inevitable que las listas crezcan a nivel vertical. ¿Qué puedes hacer? en partir los procesos en dos listas poner quizás más estados pero vas a tener que tener cuidado con el crecimiento horizontal así que este tip yo lo resumo en ser muy consciente de cómo va a ser el uso del tablero cuando me refiero al uso del tablero cuando te digo el uso del tablero lo que quiero decir es el scroll para acá para allá cómo va a ser cómo, cómo vas a hacer para buscar la información la información tiene que estar de manera rápida de manera disponible para que el tablero realmente te brinde toda esa ese extra o esa ganancia en productividad